Continuamos aquí en HIT hostelería y toda la innovación porque aquí realmente cuando hablamos de hostelería es todo, todo lo que engloba la hostelería, incluso hemos visto robots, cosas virtuales y también por supuesto eh, cuando vamos a un sitio, cuando vamos a un local queremos eh, estar bien, no no queremos eh, un restaurante eh, que realmente tenga una buena carta, que no esté atendiendo un granche y que no encontraremos un mantén de papel, ¿quién quiere eso? Hoy día pues eh, no es así como funciona la alta hostelería y si hablamos de, de la decoración hablamos de un sector de lujo pues hablamos de la Decoración que estaba además ubicado en San Pedro de hace muchísimos años para ello vamos a hablar con el propietario que es Fernando Guerrero aunque ya él quiere delegar eh, en otras personas pero no puede no puede aquí lo tenemos también porque de qué más sabe eh, dada su experiencia, es él. Y ha visto cómo ha evolucionado la hostelería, cómo ha evolucionado todo este sector y nos trae las últimas novedades, las últimas tendencias. Y para eso estamos aquí entrevistándolo. Don Fernando Guerrero, es un placer siempre entrevistarle y que nos cuente realmente pues eh, los avances en tejidos, en todo lo que hoy día demanda un cliente que quiere sentarse en un restaurante, que es un hotel, y tener lo mejor, lo mejor del mundo. Y yo he mencionado antes los manteles de papel, y realmente eso está ya muy mal visto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad que nos dais y con el cariño que nos tratáis siempre. Bueno, eh, en cuanto a delegar, un día llegará, ¿eh? un día llegará, todo llega en la vida. Eh, Aquí estamos, bueno, pues, eh, el segundo año en HIT, que hacía muchos años que no se celebraba esta feria... ...y hoy están bastante profesionalizadas, y bueno, pues ofreciéndole a todas las personas... ...que tienen establecimientos hoteleros, pues, aquello que nosotros podemos hacerle... ...desde nuestra fábrica de tapicería, cortinas, mantelería, en fin, todo lo que necesiten... Para, ...tanto para un restaurante... Eh, ...para una buena mesa, hasta una buena cama de un hotel... ...y las habitaciones, o sea, lo que necesiten... ...ese es nuestro trabajo, cumpliremos ahora 45 años abiertos... ...y bueno, pues aquí estamos intentando de llevar... ...lo que dice del sector del lujo, y no tanto lujo... ...sino lo que es necesario para darle a un cliente... Eh, ...la satisfacción de encontrarse a gusto... ...hoy en día eh, veo establecimientos que no están eh, en esa onda... Y el empresario que no se dé cuenta de que tiene que tener sus habitaciones en condiciones o su mesa, como dices, eh, con un buen mantel, pues lógicamente no le está haciendo mucho favor a su empresa, ¿no? Hay que invertir. Hombre, unas veces cada uno, dependiendo del tipo de cliente, debe de tener la inversión. Pero sí le podemos dar respuestas a cada uno de nuestros clientes con nuestros proyectos y eh, con nuestra realización de, del proyecto a la vez, ¿no? hablando de un sector más bien eh, de medio alto, porque estamos viendo las empresas eh, que están aquí, no porque esto es como un networking working, no estamos hablando de muchas empresas de mucha categoría ¿no? y, y entonces eh, estamos hablando de un cliente que quiere encontrarse con unas condiciones óptimas, y ya sea toda la decoración en tapizado, en cortinas y hoy día tenéis para todo, porque vemos aquí alrededor que además habéis traído unas telas maravillosas, ¿no? ¿Qué es lo que más ha hostilado en el mercado? ¿Qué tipo de tejido? ¿Qué es lo que está más en auge? Porque siempre van cambiando. No era la típica tela de algodón 100%, que era horrible para plancharla, que se arrugaba muchísima... Hoy día han salido muchos tejidos, muchas cosas que están hoy día que se lavan y se cuelgan y se pone... Y es una maravilla eh, para limpieza y tal. ¿Qué nos habéis traído a 912? Bueno, 912 ahora mismo tenemos incluso que no están todavía en catálogos eh, materiales que representamos para toda Andalucía, eh, de la firma Drapilux. ...que estas esta las puedes lavar con ácido... la puedes lavar con una carche... ...lo puedes tirar en la piscina... ...cuando hablamos de exterior, por ejemplo... ...pues todo el mundo te habla de exterior... ...pero no te dice a la interperie. ...nosotros tenemos tejidos para la interperie, ...¿entiendes?, Productos que los puedes utilizar... ...en la piscina, dejándolo de noche... ...que los rieguen los aspersores... Eh, ...tienen un problema los hoteles... ...de recoger la corchoneta todos los días... ...pues eso tiene su solución... ...porque no necesitan de hacerlo... ...y, y, la, y la limpieza es con, con una máquina de presión ...o sea que no necesitan... ...ni detergentes especiales, nada de esto... ...y son materiales inalterables... Eh, ...con mínimo cinco años de garantía... ...y cuando hoy un fabricante... ...te da cinco años de garantía... ...es porque el producto... ...realmente lo vale... ...¿qué ocurre?... ...pues que hay que pagar el producto... ...pero lógicamente... ...lo que se tiene que es muy rentable... ...porque cuando tienes un producto... ...una colchoneta o un sofá... .y lo tienes que tirar a los dos años. .esto como mínimo te aguantan ocho o diez años. .perfectamente a la interperie. Pero intemperie totalmente, que le puede llover, se puede mojar y de eso tenemos una cantidad eh, fantástica de, de, de colores, de, de, de texturas, en fin, cosas muy importantes. Esos que tantos años en el sector, que habéis decorado hoteles, habéis decorado casas de lujo, eh, habéis decorado mmm, de todo, ¿no? Eh, ¿Con qué te has visto? ¿Nos podías contar alguna anécdota, no? ¿Con qué tipo de costuras te has visto? Pues hacer, pues yo qué sé, desde hoteles enteros con 500 habitaciones de todo, de cuando aquí no se ve, eh, no se fabricaba un sofá cama, pues fabricar yo qué sé 525. ...para el Hotel Don Miguel, por ejemplo... ...o hacerle todos los baños al mismo hotel... ...que lo he llevado durante 12 años... ...pues hemos hecho, yo qué sé, los hoteles de la costa... ...de Marbella me refiero más... ...todos los cinco estrellas... ...desde Puente Romano, desde Marbella Club... Eh, ...Don Miguel, eh, en fin... ...el Hotel Atalaya, Hotel Paraíso... Eh, ...todo eso, Hotel Guadalmina... ...y todo esto te hablo de haberlo hecho... ...en dos veces mínimos cada uno de ellos entero, ¿no? y después de villas y de tal, ten en cuenta 45 años, Elena te dan para mucho, ¿no? Y siempre le estaré muy agradecido a todas aquellas personas que nos han dado la oportunidad de darnos, confiar en nosotros, eh, bueno, y, y seguir aquí, ¿no?, después de 45 años con todo lo que ha llovido en esta costa, ahí muy, vemos muy pocas empresas que hemos subsistido tantos años, ¿no? Pero bueno, afortunadamente y gracias a todos esos clientes que ¿no? Anécdotas te podría contar, mira, hasta aburrirte de, de, de cosas, pero vamos, que han sido... Yo empecé haciendo eh, tapicería de barcos y coches. A mí me mandaban coches desde Arabia Saudita para hacer la tapicería aquí. Yo he llegado a tapizar un Rolls Royce con visón auténtico, de alfombras y de puertas totalmente. O sea, cosas inverosímiles, impensables hoy en día, ¿eh? Impensables hoy en día. Te puedo contar anécdotas de, del mundo entero, de mandar productos a Australia, mandar productos a Suecia... ...claro, si aquí viene una persona de Australia... ...y ve un parasol que le gusta... ...pues se lo lleva y ya está, ¿por qué? ...porque su país no existe, ¿no?... Estamos, ...estamos en un sitio muy cosmopolita... ...como es la costa del Sol... ...y recibes clientes de cualquier parte del mundo... ...acabamos de hacer hace tres meses una casa en Londres... ...pues muy bien, pues un cliente que hemos hecho... ...trabajo para aquí, le ha gustado... ...y bueno, pues se ha ido y se le ha hecho la casa allí, ¿no?... ...y, y, y hoy el punto de estar en un avión estamos a cinco horas o a tres horas, con lo cual se puede trabajar. Así que eh, la verdad es que estamos muy contentos, nuestra empresa sigue abierta, sigue funcionando, eh, nuestros proveedores confían cada vez más en nosotros y nuestros clientes afortunadamente también. Así que eh, eso es lo que te puedo contar. Nada, la verdad que vemos que cuando vamos a sitios, a fiestas, a eventos, que solemos ir, a antes, ha cambiado también yo, a ver que si compartes conmigo la misma opinión, ¿no? Que vemos, por ejemplo, las casas antes que eran todo como muy igual, ¿no? Sillas iguales, cortinas iguales, corchas iguales, todo era como muy igual, las telas todas iguales, ¿no? Y ahora vemos mucha diferencia, se iba mucho a combinar tipos diferentes entre el color, tejido. ¿Se estila mucho ahora en lo que es la decoración? Lamentablemente, Elena, hoy en día habemos mucho aficionado. Y lo que hacemos es todas las casas iguales, todas las casas cuadradas, todas las casas con mucho cristal y todas con el mismo vicillo. Un sofá puesto en el centro de ese tal. Y si esto es la decoración, con todo mi respeto. Hay, otra, ...hay otras cosas y dentro de estas casas se pueden hacer... ...pero bueno, es un mundo muy complicado... ...aquí todo el mundo hoy somos interioristas... ...yo sigo diciendo que soy un tapicero muy humilde... ...bien avenido y bueno, pues con 45 años de profesión... ...que me ha permitido hacer cosas... ...trabajar con, creo con los mejores profesionales... ...de media Europa, he trabajado para ellos... ...y he aprendido algo de ellos ¿no? ...y hoy en día pues aquí todo el mundo, yo soy decorador... ...pero cuando le preguntas, oye ¿dónde estás titulado?... ...ah no, yo es que tengo un buen gusto... Y pues yo pienso, pues yo también. Pero en fin, esto es una anécdota no. El, el mundo de hoy en día es que se copia. se copia mucho una casa a otra, ¿no? Y si vemos los edificios que se están construyendo últimamente, pues son prácticamente todos iguales. ¿eh? O sea, aquí no vamos poquito. Y con mi respeto a mis compañeros, los, los arquitectos, que son unos profesionales tremendos. Y yo conozco varios que se esfuerzan mucho por cambiar un poco, ¿no? Y se están haciendo casas preciosas, fantásticas. Pero como nos toquemos a lo que. ...lo que son los apartamentos... ...ahí carecen un poco de, de idea, ¿no?... ...pero en fin, es lo que hay... ...a veces eh, los apartamentos son... ...algunos invivibles, ¿no?... ...porque sí, mucho cristal... ...pero bueno, por Dios santo... ...y aquí no existe una persiana... ...no existe nada... ...por hacerlo tan moderno, tan moderno... ...que yo creo que lo que estamos haciendo es... ...bajo costo, bajo costo, ¿no?... ...¿entiendes?... ...pero claro, quien tiene una ventana de esta... ...pues sí, también. ventana de ...no, no, un bicillo... ...y después cómo oscurece usted esta habitación... Y, en fin, hay muchas anécdotas... Claro, nada, nada, por Dios, no vamos a criticar aquí eso, sino... ...en cuanto a la pregunta que me has hecho... ...pues yo echo de menos eh, que se eh, realice otro tipo de interiorismo... ...que no se copie tanto uno a otro, que exista creatividad. Acabamos de terminar una reforma en nuestra tienda... ...donde hemos hecho una casa, un, un piso a escala real y amueblado... ...y la primera instrucción a mis interioristas es... ...no quiero lo que se está poniendo en todas partes... ...no queremos ser uno más... ...le damos un poquito de calor de, ...un poco de calor... ...que cuando entre alguien a vivir en una casa... ...se sienta cómodo ¿no?... ...que puedas poner un poco de color... Un poco de, ...en fin, lo que ha sido nuestra Andalucía de siempre ¿no?... ...que hoy en día... ...eso ha pasado a la historia... ...pero volverá... ...estoy, con, estoy con, ...he visto ya varias modas... ¿eh? ...he visto varias modas ya... ...siempre que te entrevisto menciono algo... ...que yo lo voy a seguir mencionando siempre... ...y es la tranquilidad de contratar con vosotros... ...con Darí de corazón con tu empresa... ...de darte la llave como me ha pasado a mí... ...de dejarte la llave de mi casa... ...y decirle toma Fernando la llave... ...vuelvo en dos semanas... ...y cuando llego cuando llegue a mi casa... ...quiero dormir en mi cama... ...con, mi, con todo puesto ¿no? ...y he llegado a mi casa y estaba todo limpio, todo curioso, todo puesto... ...cortinas, eh, el cabezal de la cama, todo decorado... ...me he quedado impresionada y siempre lo tengo que mencionar... ...porque trabajáis fenomenal, con la llave, con llave en mano... ...ahí te queda, con todo este desastre... ...y cuando llegue, entrégame la llave, pero lo quiero todo perfecto, ¿no? Yo, yo, yo siempre he, me he pensado para mí cuando un cliente sea... ...inglés o holandés o del país que venga ¿no?... ...esa extrema confianza... ...de que llegan, te dan una cantidad de dinero... ...sea cual sea, importante... ...te dejan las llaves de tu casa, se van... ...y a los dos meses vienen... ...y bueno, pues nuestro estándar ha sido tenerle... ...la botella de champán o de vino y un ramito de flores diciendo... ...bienvenido a su casa ¿no?... ...pero bueno, y eso es que nos mantiene... ...y la verdad es que eso se está perdiendo un poquito últimamente ¿eh?... ...existe cierta desconfianza de la gente joven... ...pero hombre, cuando llegan a una empresa... ...que yo siempre digo, cuando vaya usted... ...o si yo fuese a un país y veo una, un negocio... ...que lleva 20, 30, 40 años abierto, ...pues ya te será por algo, ¿no?... ...y eso es lo que, para nosotros siempre ha sido muy bonito... ...de entregarle a un cliente... ...dos semanas, un mes, dos meses... ...cuando ha venido a su casa que esté terminada... ...bueno, eso es un estándar, ¿eh?... ...es lo que, el sello de calidad de nuestra empresa... ...hay muchos profesionales que lo hacen, ¿eh?... Bueno podemos ver los planos de cómo nos va a quedar la casa, mucho virtual, pero luego el, el trato humano con la persona, eso no se puede hacer virtual y eso estáis vosotros con una empresa mmm, fija en San Pedro de Alcántara en esta ocasión y que se puede conectar con vosotros a cualquier hora, bueno en un momento con internet también, ve vuestra página, ve, ve los trabajos que habéis hecho y, y contactar con vosotros directamente. ¿no? Bueno, pues así es. Entonces, eh, Dairín, el personal que es la... ...yo siempre digo, sin ti quién soy, nadie, ¿no? Entonces, eh, el personal que hay en Dairín eh, son verdaderos profesionales... Eh, ...personas que llevan algunos hasta 40 años, ¿eh? Y saben perfectamente, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer... ...saben indicarle y aconsejar a un cliente... ...y yo me siento muy orgulloso de, de tenerlos en mi equipo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo hago lo que puedo, pero como yo digo, siempre soy el chico del metro, eh, que llevo la parte técnica y, bueno, pues eh, lo que necesiten, pues no tienen nada más que preguntárnoslo y, y con mucho gusto lo, lo atenderemos. Muchísimas gracias, siempre es un placer entrevistarte. Fernando, es un placer estar con vosotros, ver esta decoración tan bonita en todo tipo de tejido, realmente tenéis una gran pro, una gran profesionalidad y también un gran compromiso con los clientes, porque eso de sí, ahí tiene mis llaves y apaña de la tú y, y, y adivina lo que me gusta, <ríe> realmente es complicado, ¿no, Fernando? pero lo... Bueno, se suele conseguir porque, digamos que eh, cuando te entrevistas con una persona, pues lógicamente ya eres un poco psicólogo, eh, le preguntas qué le gustan, qué colores le gustan, y en fin, y eh, es relativamente fácil. ...lógicamente hay un cliente que es más complicado... ...pero muy poco, puede ser a lo mejor un 1% si llega ¿no?... ...el resto de los clientes normalmente se hacen cosas... ...y los clientes siempre vuelven, siempre te dan las gracias... ...siempre tienen muchos detalles con las decoradoras y eso... ...quiere decir que les ha gustado el producto... ...no nos hemos encontrado nunca con un cliente que haya dicho... ...no me ha gustado un proyecto, a lo mejor no le puede gustar una... ...una silla o no le puede gustar una butaca... ...pero qué va, que va, muy raros casos". Así que el placer es mío de, de estar con vosotros un, un rato y el placer es atender a nuestros clientes, que con mucho gusto bueno pues estaremos ahí y espero que me queden todavía un par de años o tres. ¿Eh? Bueno, vamos a sacar la genética de tu padre ¿Eh? para muchos años. Dios lo quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Dale decoración Para cada rincón, un color. Aquí vemos toda la gama de y de colores. Muchas gracias. Dairy Decoración, fundada en 1974, es una empresa formada por un gran equipo de profesionales especialistas en tapicería, cortinas, decoración, diseño y arquitectura e interiorismo. Le ofrecemos un servicio integral y proyecto con llave en mano. Pide presupuesto gratis. Si busca reformar tu casa o local, visítanos. Estamos en la carretera de Ronda, polígono, Industrial La Quinta, 12 Bajo, Nave, 11 A, San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Teléfono 952-78-1827 y el 952-78-1288.